Bien, bienvenidos a un nuevo tutorial Hoy vamos a estar trabajando con lo que son las estructuras iterativas en programación eh, Específicamente las estructuras iterativas son conocidas también como bucles eh, Dichas eh, estructuras tienen la misión de ejecutar las mismas instrucciones de código un número de veces eh, Ese número de veces va a estar determinado por una condición dada ¿Sí? Bien, vamos a pasar primero a ver lo que es este diagrama en el cual nos va a explicar un poco lo que es la lógica de una estructura iterativa. En este caso, estamos viendo la estructura iterativa while, o sea, la estructura que se llama eh, conocida como mientras en español. Y básicamente funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un código de programa que se viene ejecutando y llega a una determinada condición. Esa condición, al ser una condición lógica, puede arrojar un resultado falso o verdadero. Vamos a partir de la condición, de que la condición nos devuelva como valor verdadero. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una condición dada es verdadera, el programa ingresa lo que es la estructura, en este caso del while, y ejecuta una serie de instrucción o instrucciones. ¿verdad? Vuelve a evaluar nuevamente la condición y si nuevamente es verdadera, ingresa y ejecuta esa instrucción o instrucciones. Y así sucesivamente mientras la condición arroje un resultado verdadero. Cuando el resultado, en un momento determinado, arroje falso, ¿sí? como en este caso la condición da falso, lo que ocurre es que el programa ya no ingresa dentro del cuerpo de la estructura, sino que lo que hace es salir de la estructura y continuar con la ejecución normal del programa. Bien, eh, la sintaxis en este caso de la estructura while es la siguiente. ¿Sí? Tenemos la palabra while entre paréntesis la condición y entre las llaves la, condición, perdón, las, la instrucción o las instrucciones a las que yo quiera que se ejecuten una n cantidad de veces. ¿Sí? Si tomamos un ejemplo, un ejercicio de ejemplo, supongamos que la letra nos dice mostrar los números dígitos. ¿Sí? Mostrar los números dígitos sería mostrar los valores del 0 al 9. Son 10 valores, ¿verdad? Bien, lo primero que tenemos que hacer es crearnos una variable e inicializarla en 0. En este caso porque sabemos que la condición o el valor de inicio va a ser el 0 y va a finalizar en el 9. Creamos una variable, la igualamos a 0 y comenzamos a escribir en una primera instancia lo que sería la estructura del while. Y en este caso ponemos while número menor que 10, ¿Sí? O sea, todos los números menor que 10. Recuerden que el número vale 0. Mientras número sea menor que 10. Lo que hacemos es crear una instrucción ¿sí? que, lo que, me ha, que lo que haga es imprimirme el valor de número. Luego lo que tenemos que hacer es a ese número lo vamos a sumar en 1. Por eso ponemos la instrucción. Número más más. Y ahí se cierra la instrucción y. Entonces vamos a primero razonar un poquito esto. Aquí, número viene valiendo 0, ¿verdad? E ingresa a la estructura mientras. Dice: mientras número sea menor que 10, en este caso, esta condición. Va a dar verdadero porque número es menor que 10, número viene valiendo 0. Y luego lo que hace es ingresar y ejecutar la primera instrucción que es el System.out.println de número. En este caso nos va a mostrar el valor 0. La siguiente instrucción es sumar a número en 1. Por lo tanto ahora número vale 1. Vuelve a evaluar la condición mientras número sea menor que 10, en este caso recuerden que número vale 1, se cumple la condición, vuelve a ingresar e imprimir el valor de número, ahora me imprime el valor 1 y lo suma nuevamente, número vale 2, entra de vuelta la condición, número es menor que 10, sí entra nuevamente a la estructura, ejecuta la instrucción, ahora Recuerden, número vale 2. Y lo imprime y lo suma. Y así sucesivamente, hasta que en un determinado momento lo que va a ocurrir es que número, por ejemplo, imprime número valiendo 9, suma a número, número ahora vale 10, vuelve a generar la instrucción o a, a evaluar la condición y lo que hace es, Número, que ahora vale 10, ¿verdad? Es menor a 10. Es todo falso. Entonces no va a ingresar al cuerpo, sino que automáticamente va a salir a ejecutar las instrucciones que probablemente sigan a continuación o a finalizar el programa en definitivo. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer es codificar esto para que se entienda un poco mejor. Lo que dijimos es, creamos una variable que se va a llamar número y la vamos a igualar a cero. ¿sí? Número igual 0. Y aquí vamos a crear la estructura del while. While número sea menor a 10. Abrimos la llave. Hacemos... Un .out .println de número y seguidamente a número lo sumamos en 1. Bien. Si nosotros aquí ejecutamos el programa, ¿no? lo que me va a hacer es mostrarme como resultado los valores dígito hasta el 9. ¿Sí? En el caso de la condición me gustaría aclarar que la condición se puede escribir de varias formas. O sea, podemos evaluar eh, escribiendo diferente, pero estamos evaluando lo mismo. En este caso pusimos que el número sea menor a 10, por lo tanto nos va a imprimir hasta el número 9. Pero si nosotros hacemos lo siguiente y cambiamos la forma de preguntar y decimos... Mientras número sea menor o igual a 9, el resultado básicamente va a ser el mismo. Yo voy a cambiar aquí simplemente para que nos muestre de forma diferente. Lo que hago es agregarle un espacio entre el número y el siguiente cada vez que haga el ciclo. Y vamos a ver si es el mismo resultado. Acá en el anterior nos imprimió del 0 al 9, vamos a ver si acá nos hace lo mismo. Y efectivamente, la condición se pregunta diferente, pero el resultado es el mismo, salvando el caso de que yo aquí puse un print simplemente para que me lo imprima en forma horizontal y uno lo pueda ver más cómodamente. ¿Sí? Bien. Esto fue entonces eh, el tutorial sobre estructuras iterativas y en este caso utilizando el ejemplo del bucle Y o de la estructura Y. Eh, espero que les haya servido y nos vemos en próximos tutoriales.